Vamos a resolver este ejercicio eh, de geometría plana y transformaciones en el que me defino una homotecia cuyo centro es P y me dicen que A' y A son homotéticos. Nos piden primero construir la, la figura homotética del pentágono regular que nos dan y determinar el centro del pentágono dado, de, ese, eh, de, de, de este que nos dan, el ABCDE debemos eh, escribir la longitud real en centímetros del segmento que va desde ese centro hasta P, considerando que la escala del dibujo son 5 medios. ¿Vale? Aquí hay varios eh, ejercicios de diferente tipo en un único. Vamos a resolver en un primer momento la homotecia. ¿Vale? Antes de nada, para aclararnos, vamos a ir poniendo nombres a los vértices, para luego poder eh, referirnos a ellos con, con toda la claridad que, que se pueda acordaros que los vértices se han de nombrar de manera consecutiva y por ser puntos los estamos nombrando con letras mayúsculas Bien, así tenemos el pentano A, B, C, D, E Vamos a resolver eh, la homotecia, hacer, acordaros que la homotecia es eh, una transformación eh, en el que se cumplen dos reglas que un punto y su homotético estarán siempre alineados con el centro homotecia, vemos aquí que A y A' homotéticos están alineados con P pero también lo estarán D y su homotético, C y su homotético, etcétera. etcétera y además eh, en una homotecia se mantiene el paralelismo, es decir que la homotética de la recta DC será paralela a, a, a DC ¿Vale? Bien, pues vamos a ir uno por uno, por ejemplo si tengo el, el punto B sé que su homotético por aplicación de la primera regla estará alineado con P, así que desde B trazo una línea que pase por P, bien, B' debe estar en esta línea, por otro lado sé que eh, AB y A'B' son paralelas, puesto que en homotecia se mantiene ese paralelismo, así que me alineo con AB, estoy alineado, y por A' trazo una recta paralela a AB, esta de ahí, bien pues este punto de aquí ya es B' vamos a ponerle entonces nombre B', bien vamos a continuar por ejemplo con el punto C, con el punto E o cualquiera de, de los dos, sé que el punto E por ejemplo estará, no lo, no lo he alineado bien, ahora voy el punto E' estará alineado con E y con P así que trazo una línea que me una E y P y sé que E' estará en esta línea me voy a alinear bien con la recta ae, ahí parece que estoy bien alineado y por a' trazo una paralela esta línea E y esta línea a prima e son paralelas, puesto que se trata de una homotecia. Bien, siguiente punto, pues podríamos hacer con el punto D, repetir exactamente la misma operación, vamos entonces a dibujar una línea que pase por D De prima ha de estar en esta línea. Y segundo, si tengo la recta ED, sé que E' de prima será paralela. Así que me pongo en el punto D, alineo bien el compás, perdón, la, la escuadra y el cartabón, un poco más todavía. Vale, parece que ahí está. Y desde E' trazo una paralela. Vale, pues este punto de aquí obligatoriamente deberá ser de prima. De prima. Voy a repetir, entonces voy a trazar desde C una línea que pase por P. Ahí está. En esa línea de ahí deberá estar c' y con la escuadra y el cartabón me voy a alinear con dc ahí estoy alineado y entonces desde d' trazo paralela Bien, entonces ya tengo el punto eh, C prima en esa posición, ya podría entonces marcar el resultado en cuanto a la homotecia, uniendo estos puntos que hemos venido hallando antes a prima, ve prima, se prima, de prima y prima, e'. y este último punto vale, ya tendría entonces el pentágono homotético de este pentágono inicial dado. Eh, el otro elemento que nos piden es el centro del de pentágono regular, que lo vamos a llamar O. El centro del pentágono regular, por ser regular, es donde se cortan las mediatrices, donde se cortan las bisectrices, donde se cortan las alturas. Eh, eso por ser regular, no pasa siempre. Bueno, pues vamos entonces a hallar, por ejemplo, las alturas. una base, trazo la altura, tendría aquí una altura, bien. Eh, puedo tomar, puedo alinearme ahora con, con otro lado y trazo la perpendicular a este lado, es decir, la altura por C por el vértice opuesto. Bien, pues ese punto de ahí, ese, donde se cortan las dos alturas, es el centro de este pentágono. Así que vamos a ponerle también nombre. Punto O. Bien. En la segunda parte del, del ejercicio, me piden que diga... ¿Cuánto es en centímetros la longitud del segmento OP sabiendo que la escala del dibujo es 5 medios? Bien, pues la medida que tenemos que trasladar a una escala es una medida del dibujo que representa una realidad Esto en el dibujo son 3,40 centímetros, hemos visto pero eso es en el dibujo, a escala 5 medios, ¿cuánto es realmente? Entonces, para construir la escala, acordaros, esta es una escala de mayoración, nos está diciendo que vamos a representar en este dibujo la realidad más grande de lo que es. 5 ¿vale? centímetros del dibujo representan 2 centímetros eh, de la realidad, es decir, 5 centímetros que mida con la regla representan realmente 2 centímetros de la realidad ¿vale? vamos entonces a construir esa, esa escala para ello vamos a tomar la regla y voy a llevar esa escala vamos a poner el 0 lo vamos a marcar en el 2 por ejemplo vamos a ponerlo bastante Fino en este momento Bien. y luego ya iremos subiendo. Bien, vamos entonces a hacer la escala. Vamos a poner, por ejemplo, el 0, vamos a tomar el origen aquí para poder hacer luego la, la contraescala a la izquierda. Marco este punto como origen, el 2, y Ahora mido desde el 2, 5 centímetros, 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 7, vale. Aquí tengo 5 centímetros del dibujo, 5 centímetros con mi regla, aquí está, 5 centímetros del dibujo corresponden a 2 centímetros de la realidad, así que en ese punto que he hallado, yo en vez de poner 5 centímetros voy a poner que son 2 centímetros, ¿Y cuánto es un centímetro? Pues la mitad, fijaros que de 2 hasta el 7 son 5, pues al dos, en el 2 y medio, 1, 2 y medio, aquí tengo en estos 2 centímetros y medio de la, de la recta estoy representando realmente un centímetro de la realidad. Acordaros que en la escala volante, que es lo que estoy construyendo, siempre ponemos las unidades. ¿vale? Podemos incluso hacerla más pequeña porque no nos da para, para hacer esto. ¿vale? Si estos son 2 centímetros y medio, pues 1,25, que estaría aquí, representará 0,5 centímetros. Y si vuelvo a contar. 1,25, aquí es 1 y 25, la mitad de 2 y medio, será 1,5 centímetros de la realidad, lo voy a poner también, acordaros que este era el 0, esto era 0,5 y esto es 1,5 centímetros, ¿vale? Si quiero más precisión, ¿qué hago? Pues a partir de, de, del cero, de a partir hacia la izquierda, hago una, rato contra la escala, y para eso, sobre todo, la unidad más pequeña que haya tomado aquí, ¿vale? por ejemplo, aquí tengo medio-sementisímetro, ¿vale? ¿Quieres dar la regla sube 25? Pues el su sube 25 lo voy a llevar hacia el otro lado, y ya tengo la unidad más pequeña, esos 0,5, hacia la izquierda, ¿vale? Y aquí, dependiendo la precisión que quiera, tendré que eh, dividir esta longitud en tantas si la si La medida que tengo aquí es la medida equivalente a 0,5 centímetros de la realidad lo quiero dividir en cinco partes para tener una apreciación de 0,1 centímetro es decir, poder llegar a una exactitud de hasta 0,1 centímetro a medio del dibujo lo que tengo que hacer es dividir esto en cinco partes iguales y para eso debería emplear tales, podría hacerlo con la regla también si sí, el número es fácil de dividir entre 5, pero vamos a hacerlo por, por tales acordaros que para aplicar tales lo que voy a hacer es voy a trazar un ángulo, el que quiera, no tan grueso, voy a hacerlo más fino desde, por ejemplo, el cero sobre este ángulo voy a llevar consecutivamente y eh, una, eh, voy a llevar consecutivamente la misma medida, una detrás de otra ¿vale? la medida que yo quiera por ejemplo, voy a medir un centímetro y voy a poner un centímetro, detrás de ese centímetro, otro. Miraros aquí, marco un centímetro, dos, tres, cuatro y cinco. Es muy fácil medir el centímetro. Pero puedo elegir aquí la medida que quiera, ¿eh? siempre y cuando se, se mantenga que es la misma para todos. Y aplico tales como uno la última de las divisiones con el extremo del segmento que quiero dividir, el otro extremo del segmento. Por uno de los extremos he trazado esta línea, pues lo, lo, lo uno con el otro. Bien, entonces volvemos aquí y divido, he vuelto a trazar grueso, no quería yo trazar tan grueso, ahora sí, más fino, Uno y por cada una de las divisiones voy trazando paralelas a esa primera línea Esta última no me ha quedado muy bien, voy a repetirla otra vez. Y una última. Bien, pues ya he dividido esto en una, dos, tres, cuatro y cinco partes iguales. Es decir, ya voy a poder saber lo que es eh, una apreciación de 0,1 metros voy a poder medir hasta, hasta apreciaciones de 0,1 centímetros, perdón, he dicho antes, metros en este dibujo Entonces, decíamos que teníamos que esta medida del dibujo que hemos visto que correspondía a 3,4 centímetros, ¿cuánto corresponde en la realidad? Pues en ese caso, lo que vamos a hacer es llevar esa medida a la escala vemos que está entre el 1 y el 1.5 entonces para aplicarlo bien me voy sin abrir ni cerrar el compás hasta el 1 y miro a la izquierda del 0 eh, a dónde, hasta dónde llega y veo que llega a 1 1,1, 1,2, 1,3 y no llega al 1,4, se queda entre el 1,3 y 1,4, si quisiera más exactitud necesitaría más apreciación, dividir esto en más partes, ¿vale? lo voy a dejar así y voy a decir que es 1,35, ¿vale? 1,35 centímetros, ¿de acuerdo? así que diré que OP es igual a 1,35 centímetros de la realidad Fijaros, habría una comprobación bastante sencilla que es simplemente aplicarle de manera matemática el, el, el, la escala, si yo 1,35 centímetros lo multiplico por lo divido entre 2, es decir, le aplico la escala. Esto me da un resultado de 3,375. Acordaros que con el compás habíamos medido 3,4 centímetros. Vale. Bueno, pues eh, parece que, que, está, que está bien, lo hemos aplicado. Pero acordaros, eh, la medida real es 1,35 centímetros. Bien, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda que tengáis me podéis consultar. Vale. Gracias.